El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, reconoció que el ayuntamiento no cuenta con la cantidad suficiente de supervisores de la vía pública para regularizar la venta ilegal de alcohol en Tianguis, mercados y locales irregulares de la ciudad. El alcalde declaró que es prácticamente imposible poder verificar todos los sitios de venta de alcohol, incluyendo antros y restaurantes, por el número de funcionarios con los que cuenta para esa tarea. Sin embargo, aseguró que su administración no ha sido omisa ante este tema. Consideró que la iniciativa para sancionar a funcionarios públicos que sean omisos ante la venta ilegal de bebidas alcohólicas, recientemente aprobada en comisiones del Congreso del Estado, tendrá que ser acatada en caso de quedar avalada en el Pleno, pues es una ley para todos. Esta iniciativa de reforma consiste en modificar el Código Penal del Estado para sancionar con dos a cinco años de prisión a funcionarios que incurran en omisiones o no atiendan reportes sobre la venta ilegal de bebidas alcohólicas, mientras que aquellos que lucren con la venta no regulada de alcohol enfrentarán de tres a seis años de prisión.